El personal médico del hospital Dr. Federico Leopoldo Lavandier de esta ciudad, mejor conocido como el Hospital del Seguro Social, paralizaron sus labores este martes por 24 horas, exigiendo no sea instalado dentro de la edificación el Centro Regulador de Urgencia y Emergencias Cruel. El aumento del 15% que a muchos médicos no le ha llegado, el incentivo para que en el servicio y el dinero de Senasa que tampoco le ha recibido, no se está recibiendo. A la vez. ...que quieren cerrar en el hospital en el aperto de instalar el CRUE y, y, y eh, 911, 911, que cuando esa gente se mete nadie lo saca. A la vez con el ruido que esa gente hace en esos vehículos y todas esas ambulancias, aquí no se puede internar paciente A la vez están cerrando el hospital y nos van a desplazar todito a los médicos, a todos los personal a otras instituciones. El hospital solo, solamente tiene siete consultorios, como el doctor lo dijo en la otra semana... Pero de esos siete consultorios dan consulta en la mañana y en la tarde. De los siete hay uno que es fijo de odontología. O sea que nada más tenemos seis consultorios y si ellos nos quitan cinco, ¿dónde vamos a dar las consultas? Aseguran no permitirán la instalación del servicio al entender que existen otras entidades con terrenos y edificaciones adecuados. Todavía no tiene ni siquiera un año que ha estado en el Servicio Nacional de Salud y ya lo quieren sacrificar. Eso no se lo vamos a permitir, yo soy de la que defiendo este hospital, tenemos casi, yo tengo 28 años de servicio y, te, y el hospital tiene 31 años aquí dando servicio y las comunidades de Huiza, Matalarga, esos sitios vienen aquí y Pontón, hay que defenderlo con las comunidades, lo vamos a defender, aquí no hay terreno para nadie, aquí hay terreno para agrandar el hospital, para poner un hospital en San Francisco de Macorís a funcionar. Para NTN Joanny Cordero.